Si te gusta la comida costeña, prepárate porque en este nuevo video te voy a mostrar las carimañolas de cangrejo. Las carimañolas son un plato típico de la costa colombiana, pero con una pequeña variación. Vamos a entrar a este nuevo café y te lo mostraré todo. Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja. Estamos haciendo una serie de videos en Cartagena. Miren mis trenzas que ya me hice en el video pasado. Vamos a mostrarles las carimañolas de cangrejo. Y para eso vinimos a este café que se llama Café Lunático y queda en el barrio de Getsemaní, muy cerca del Centro Histórico. Aquí hacen el plato típico de la costa colombiana, pero con una pequeña variación. Quise venir a este café para mostrarles este frito que me encanta, de la comida costeña, la caraimañola que está hecha con masa de yuca, pero con la particularidad de que en este sitio la hacen con relleno de cangrejo. Estamos aquí con Angélica la... La pueden ver allá al fondo, que es quien nos va a explicar cómo se hacen las carimañolas de cangrejo. Entonces, cuéntanos qué es lo que tienes por acá. Carne de cangrejo o jaiba. Está cocinado, despulgado. Hay que quitarle normalmente el cangrejo. Tiene muchos tendones, hay que limpiarlo muy bien. Leche de coco. Ajo. hogado, que ya saben que es una salsa súper tradicional colombiana, que es tomate, cebolla y comino. Tiene mucho sabor y la usamos para muchas bases de, de nuestra cocina. Suero, un poco de picante, aceite de achiote y cilantro y un poquito de jengibre Entonces para comenzar vamos a saltear un poquito el cangrejo. Aunque ya está cocinado, vamos a darle un poco de sabor. ¿Por? ¿Ese aceite de qué es? Aceite de oliva, vamos a poner un poquito de ajo. El hogao. Ya huele súper, súper delicioso. Voy a apagarlo. Un poquito de aceite de achote para darle color. Jengibre. que vamos a rayar. Ponerlo en la preparación. El jengibre da muy buen sabor a todos los mariscos. Comida de mar, jengibre, ralladura de limón, realza los sabores. Un poquito de leche de coco. de cremoso. Luego se le saca el líquido a esta mezcla, pero después se va a utilizar... Para hacer la salsa de la carimañola. Normalmente las carimañolas en eh, la... Eh, cocina callejera, siempre van a encontrarlas con un suero picante. Este uh -huh. suero picante lo vamos a hacer con esta agüita que nos sobra, que tiene todo el sabor del jengibre, de la leche de coco. Y del cangrejo. Y del cangrejo, más importante. Bueno, voy a dejarlo enfriar ahí un poquito. Y nos vamos ahora con la masa. Masa, esto es yuca. Yuca uh -huh. que está... Eh, previamente cocida la hemos pasado por el procesador por el molino vamos a amasarla ponerle un poquito de sal aunque las carimañolas normales tienen forma de empanada aquí las hacen en una hielera así antes de llevarlas al aceite obviamente hay que echar el relleno vamos a dejar aquí secar ¿por qué no cuadrada? ¿no? Voy a poner un poco de picante, puede ser este de sriracha. Me gusta hacerlo con sriracha, tiene un sabor picante muy suave, no va a picar demasiado. Eh, y suero, suero costeño. Para los que no son colombianos, explícanos un poco qué es eso del suero costeño. El suero costeño es, se hace a partir de la realización del queso costeño. El queso costeño es un queso que tiene, es un queso fresco, un poquito salado. Eh, y cuando se hace queso, normalmente tienes el queso, o sea, lo duro, y luego un líquido. De A, a, a raíz de ese líquido se hace una crema que se eh, siendo el suelo. que la comida costeña es súper peligrosa. Muchos, muchos fritos. Entonces hemos estado comiendo un montón en este viaje a Cartagena. Y este es apenas uno de los videos que tengo de Cartagena. Así que te invito a ver los otros, suscribirte a este canal, activar las notificaciones. Pero el proceso de hacer la masa es lo que se demora, ¿no? Hay que cocinar la yuca, hay que molerla, pasarla por el... Sí, bueno, cocinarla en realidad porque luego el molinillo es fácil. Hmm, esto me encantó, me pareció un hit. Nunca lo había pensado para hacer cositas en la cocina. La decoración del plato también es importante porque al final todo entra por los ojos. Nos estaba contando Angélica que siempre hace los diseños en papel antes de empezar a hacerlos en el plato. Y luego la señora Carismañola... Va. Ahí comienza. Vean esa belleza. Llegó la parte que más me gusta Obviamente que es la hora de probar Probar estas delicias Sobre todo costeñas Que ahí les confieso La comida costeña es mi comida favorita De todo Colombia Me encanta Pero es que siempre viene uno acá Y se sube muchos kilos Por andar comiendo y comiendo Bueno, vamos a probar Posita. y la un yuca es muy suave, mm. El, a mí es lo que me gusta del frito de carimañola mm. o sea la brepa me gusta todo eso pero la carimañola en especial es muy suave mm. Mm. Eso era todo, las carimañolas de cangrejo que les mostré en este video. Muy deliciosas, como ya vieron. Si ustedes quieren probar también pueden pasarse por acá. No te pierdas el próximo video. Mira mis otros videos de Cartagena. Suscríbete, comparte, dale a like. ¡Chao!